Bien, nosotros de regreso aquí en nuestro espacio El Toque del Mediodía a través de Telenor Canal 10, Canal 310, 1014 Canal América en los Estados Unidos y todas nuestras plataformas eh, digitales. En este momento nos place eh, presentar a una persona a la cual admiramos, respetamos eh, por su trayectoria como periodista, don Uchi Lora. Eh, buenas tardes, bienvenido a este nuestro espacio El Toque del Mediodía, don Uchi. Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos y a, y a todo el pueblo de Macorís. Eh, don Uchi, usted ha sido un periodista de larga data y que ha vivido tantos procesos electorales y usted es de los periodistas donde eh, más investiga y le da seguimiento principalmente a los procesos políticos. Eh, ¿Cómo usted vio el proceso en el día de ayer de cambio de posesión, cambio de gobierno eh, del PLD, Danilo Medina, PRM, Luis Abinader. Bueno, fue, eh, un, yo diría que un traspaso de mando inédito en el sentido de que, eh, primero, el presidente saliente no estuvo, es la primera vez que eso sucede aquí, en la República Dominicana. Eh, pero, eh, realmente creo que, eh, comenzó con muy buenas expectativas eh, lo cual no es difícil crearlas lo que es difícil es cumplirlas y esperamos que se cumplan para bien del pueblo dominicano pero las la expectativas lo primero es que eh, en su discurso él trató yo diría que cuatro grandes temas el, y el principal de todos la institucionalidad que es, en mi opinión, lo que más hace falta. Pero también eh, la, el sistema de salud pública, eh, la economía. Eh, yo diría que esos tres eh, fueron los, los grandes temas. Y me parece que avaló con hechos sus palabras acerca de la transparencia. Para comenzar, hay un contraste entre lo que él prometió en relación con la administración pública y la transparencia con que debe ser eh, manejada y lo que dijo Danilo Medina cuando llegó. Recordemos, Danilo Medina dijo no tiraré piedras hacia atrás. Después no la tiró ni hacia adelante, ni hacia los lados, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Eh, lo que ha dicho el presidente Abinader es que se va a castigar la corrupción pasada y la futura que pueda haber también pero eso no se quedó en palabras el solo hecho de nombrar procuradora general de la república a la magistrada Miriam Germán Brito y procuradora adjunta que las juramentó a ambas a la magistrada Jenny Berenice Reynoso es un mensaje yo diría que potente y es un mensaje que no solamente está dirigido a los que se fueron yo creo que está dirigido más bien a los que llegaron es una advertencia bueno, eh, eh, don Uchi eh, eh, en el mismo contexto, eh, vimos precisamente eh, ya en el Palacio Nacional cuando comenzaron a, a, a juramentar eh, los el gabinete a los diferentes ministros, él hizo la primer, el primer decreto y la primera juramentación fue eh, de doña Miriam y de Jenny Berenice, eh, y lo hizo aparte y primero, y le hizo sí. la salvedad de que iban a trabajar apegada a la constitución, a las leyes, con total independencia, siempre apegada a estos dos eh, factores. Eh, ¿Cree usted que eh, ese nombramiento de Miriam Germán y que hoy precisamente a primeras horas vimos la transmisión de algunos medios en vivo, eh, donde ella eh, hacía toma de posesión al lado del ex procurador general de la República, Jean Lalán Rodríguez, no sea una persecución per se, principalmente por el trato que recibió directamente del ex procurador fiscal de la República, Jan Lalán Rodríguez? Bueno, sería indebida una persecución política, pero es necesaria una persecución judicial en los casos en que haya delitos. Eh, yo la conozco, yo conozco a la magistrada Miriam Germán Brito desde hace muchos años, ella es de Santiago, igual que yo, eh, la conocí desde que era abogada, y no es una persona, como ella lo expresó con mucha propiedad, que dijo que ella no va a ensuciar su alma con rencores ni nada de eso. Eso es verdad. Ella no es una persona dije, de, de, de vengativa ni nada de eso. Pero tampoco es una persona que va a dejar de investigar lo que haya que investigar y de someter a quien haya que someter. Eso, eso lo puedo yo asegurar. Eh, de manera que me parece que además el hecho de que ella lo dijera así, tan abiertamente, eh, es algo que hay que valorar. El, cuando el presidente, como tú señalas, le dijo que ellas de ahí en adelante solamente iban a hacer lo que dijera la Constitución y las leyes, eh, realmente creo que eso también es un mensaje para los funcionarios, los nuevos funcionarios. Porque primero... Tanto ella como la magistrada Jenny Berenice Reynoso, ninguna de las dos necesita que nadie le diga que son independientes. Ellas lo han sido siempre y así han trabajado. Pero me parece que eso es un mensaje para todo el que entra a la nómina del Estado. Eh, el, que, el que se equivoque se las va a ver con esas dos magistradas, que no es poca cosa pero no fue el único mensaje eh, en ese sentido. El hecho de nombrar a Carlos Pimentel como director de compras y contrataciones es también una advertencia. El hecho de nombrar a Milagro Ortiz Bosch en la dirección de ética gubernamental es también otro mensaje. Y lo fue, y, y esto ya es un mensaje bastante material, el hecho de que se redactara el compromiso ético para firmarlo todo el mundo, y el primero que lo firmó fue el presidente. Eh, es como quien dice, para que luego nadie alegue ignorancia, todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo lo debe hacer. El que se quiera desviar, entonces va a tener que enfrentar las consecuencias esa es, Para mí eso es lo más auspicioso de este cambio Esto quiere decir que el cambio Más que una consigna de campaña eh, Se está aplicando desde el primer momento Y quiero aprovechar para decir que a mí me parece Que no es que Luis Abinader ha traído el cambio Yo creo que el cambio trajo a Luis Abinader porque el pueblo dominicano es el que ha venido cambiando. Eh, un pueblo que descubrió en, la, en el reclamo del 4% que la forma más eficiente, más segura de lograr el éxito con una lucha social es tener razón y saberle explicar. Es hacerlo cívica y pacíficamente. A los malos gobiernos les encantan los rebuseros que tiran tiros, tiran piedra, queman, eh, cobran peaje, porque eso les justifica. Y fíjense lo nervioso que se ponen con movimientos como el 4%, la marcha verde y esa cosa. Hasta le tratan de meter droga, eh, ponen las bocinas a tratar de desacreditar esos movimientos. Y ya van varias luchas porque la del 4%, que fue la más esplendorosa, luego se repitió con lo de los Haitíes, con lo de Loma Miranda, y finalmente con las marchas verdes. Es un proceso de concientización que ha llegado a tal grado de que han vencido al clientelismo, señores. Nunca se había dado tantas cosas y tanto dinero tratando de comprar la voluntad de los votantes y recibieron una pela es decir para el que no se ha dado cuenta el cambio se viene operando en los ciudadanos dominicanos de manera que yo creo que este es un cambio que puede ser duradero y efectivo porque lo trajo la gente, esa es mi opinión bueno, eh, realmente eh, en la introducción del programa decíamos que no es lo mismo gobernar para el pueblo y la educación de ese pueblo, que el PLD estaba, a un pueblo y una educación muy distinta. Los jóvenes hoy en día no es el joven, como usted dice, de tirapiedra, de irse para Estados Unidos, de coger una yola. Tenemos jóvenes aquí que han valorado y que han crecido y se han desarrollado en todos los sentidos en, en, en este país, en nuestro país. Eh, eh, don Uchi, quiero aprovechar para preguntarle algo que nos inquieta mucho y que nos llamó poderosamente la atención, fue la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, donde vimos que vino, pero aparte de eso se reunió ya con en calidad de expresidente con Danilo Medina y también con el presidente entrante, Luis Abinader. Más, en el mismo discurso del presidente Luis Abinader, en su primer discurso, no mencionó eh, la continuidad de la relación que el gobierno saliente eh, de Danilo Medina hizo con China, Aparte de eso, vimos un mensaje, decíamos también eh, al principio del programa, de que Luis Abinader tiene un equipo de marketing muy bueno y todo lo que hace no es improvisado. Hemos visto que salió en un carro eléctrico de la marca Tesla norteamericana, pero aparte de eso, hoy comenzó una relación, entre comillas, por tweet, con el presidente de esa compañía. Entonces, eso nos da un contraste de un lineamiento que quizás los Estados Unidos encabezado por la administración Trump está llevando a que los, eh, crezcan las empresas norteamericanas y de fortalecer las relaciones. Pero, ¿qué mensaje usted eh, le, leyó en, en este traspaso de mando con la presencia de Mike Pompeo? Bueno, hay aspectos preocupantes en eso, pero hay que señalar que es cierto que la República Dominicana tiene que tratar de tener relaciones armoniosas con los Estados Unidos porque estamos en la misma región porque nosotros somos un país importante del Caribe, somos el principal puerto del Caribe eh, y necesitamos tener buenas relaciones, Estados Unidos es, es el primer socio comercial de la República Dominicana, el país al que más le vendemos es Estados Unidos el segundo es Haití eh, de manera que el hecho de que se diga que tiene que haber relaciones armoniosas. Eso no debe espantar a nadie. Tampoco el hecho de que no haya mencionado a China, porque no tenía por qué mencionarla. Pues, igual que como no mencionó eh, a Francia, para decir, qué sé yo, o, o, o Argentina. No hay que decir, nos llevamos bien con este, con el otro. con el. Ahora bien, las apresiones que tú tienes, las tengo yo también. Eh, Washington... Bajo la administración Trump Tiene una política agresiva Y lo, lo que no sería Aceptable Es que Traten de imponernos sus enemistades Nosotros tenemos que tener relaciones Con Estados Unidos, con China y con todo el mundo Y los que tengan problemas entre ellos Problemas de ellos y no de nosotros Nosotros no somos Una potencia para andarnos peleando con nadie lo que nos conviene es tener relaciones con todo el mundo. Y yo no creo que vayan a, a romper relaciones con China, absolutamente, no me parece. Eh, pero tampoco podemos olvidar que Abinader eh, contrató como asesor en materia de seguridad pública a Rudolf Giuliani, que fue alcalde de Nueva York, logró una reducción en la criminalidad pero que es el abogado de Donald Trump entonces eh, lo no, que y también don Uchi, escúcheme y fue, eh, eh, fue fiscal general de, del estado de Nueva York sí, sí, bueno entonces precisamente lo que los dominicanos debemos estar atentos es a eso eh, ya aquí tuvimos en una oportunidad eh, una situación vergonzosa y fue en el gobierno 2000-2004 del PRD, presidido por Hipólito Mejía, que este país, que solamente había sido agredido en su historia, que nunca ha invadido a nadie, se prestó a mandar tropas a Irak. Eh, eso vergonzoso para todo el mundo. Entonces, lo que no se puede es dejarse imponer cosas de Washington, y sobre todo con la agresividad eh, yo creo que Venezuela tiene muchos problemas yo no creo que Venezuela tiene un régimen democrático pero eso tampoco lo tienen los, los países árabes que tienen muy buenas relaciones con los, con los Estados Unidos todos son dictadores prácticamente todos son dictadores o la gran mayoría de ellos de manera que y nosotros no tenemos por qué ir a resolver el problema de nadie entonces, eh, ese es un, un aspecto que sí, yo creo que debemos estar pendientes de lo que pase, pero tenemos que estar conscientes de que tenemos que tener relaciones armoniosas con Estados Unidos. Ahora, lo que no podemos dejar que no que no den boche, ni mandado, ni mucho menos pela. Eso así. Eh, don Uchi, sé que está en medio de, de compromiso y le reiteramos nuestras gracias, pero voy a terminar con lo primero que el presidente electo, el presidente ya constitucional, Luis Abinader, comenzó en su discurso, eh, que fue con las víctimas de COVID. Pidió yo un minuto de silencio, eh, luego pidió un aplauso para aquellas personas que han superado, entre ellos el mismo, y también para esos héroes de primera línea, enfermeras, bomberos, médicos. Eh, Entiende usted ahora que, porque fue medio, si se quiere, hermético eh, eh, eh, el Comité de Salud eh, que él nombró previo a, a ser electo, eh, donde ahora estamos esperando las medidas que el equipo dirigido por el, el nuevo Ministro de Salud Pública y el equipo encabezado por la Vicepresidenta eh, eh, Raquel Peña, eh, haber ver. ¿Qué es lo que van a hacer y cuáles medidas usted entiende que debe de hacer contra la lucha del COVID que sigue siendo y sigue cobrando bueno, vidas dominicanas? Lo que debe hacer es lo que él mismo anunció que haría, me pareció muy bien. Eh, fíjate que él anunció varias cosas. La primera y más importante, que habrá operativos masivos de pruebas de rastreo de, de contactos de los contagiados y esas son las dos cosas que no, que no hicieron las autoridades salientes eh, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud el señor pedros dijo muy temprano que su mensaje a todos los países del mundo es pruebas, pruebas y pruebas y el gobierno anterior que presidió Danilo Medina no se llegó a enterar de eso. Aquí, eh, aquí todavía se contagia una persona eh, y, y se hospitaliza. Y la familia de esa persona no consigue una prueba. La salen a buscar y no la consiguen. Y se sienten mal y no la consiguen. Eso que anunció Abinader, eh, pruebas masivas... ...y rastreo de contagios... ...es vital para parar la pandemia... ...sin eso no se detiene... Eh, ...llegó una persona contagiada... ...¿quiénes viven con usted en su casa?... ...inmediatamente pruebas a todos... Eh, eh, ...usted está yendo a su trabajo... ...¿quiénes están ahí?... ¿En qué, ...¿dónde trabaja?... ...¿con quiénes se ha reunido?... ...¿a dónde usted va?... ...y comenzar a buscar... ...esos contactos... ...porque de lo contrario... ...seguiremos sí, teniendo una gran cantidad de contagiados asintomáticos que sin saberlo andan contagiando a todo lo que se junta con ellos de ¿Y manera el tema, que me parece el, muy... el tema de, de, de ser más drástico por ejemplo como hizo la alcaldía de Nahua y ahora se suma la de Cotuí el viernes tuvimos aquí el alcalde de San Francisco Macorís Macorísico, NG de la Rosa que también eh, nos dijo que hay la posibilidad de que los negocios comiencen a cerrar a las 2 de la tarde y los fines de semana 24 horas ¿Entiende usted que este tipo de medidas más fuertes debería ser implementada en lo adelante? Yo creo, yo creo que en los lugares donde ha hecho más daño la pandemia, sí, y San Francisco es una de las principales víctimas de esta pandemia. Eh, y está sucediendo en otros lugares también. Sí, hay que tomar medidas, porque es que la gente, yo no, yo no entiendo eh, ciertas actitudes. Eh, resulta que esta, esta es, esta es una peste. Que no la inocula un mosquito como el dengue, la chingungulla, el zika, toda esa cosa. Eh, y tú no puedes salir a fumigar porque los vectores de esta pandemia somos los seres humanos. Sí, Eso así. Ese virus, ese virus está en la calle. Eso vale decir que la muerte anda en la calle. ¿Y cómo es que hay gente que puede ir a buscar la muerte a la calle para llevarla a su casa además? Porque si usted vive con su padres, con su pareja, con sus hijos, usted, ¿cómo es posible que usted salga a buscar la muerte para llevársela a sus seres queridos? Sí, son cosas que no se entienden. Don Uchi, el tiempo se nos ha agotado. Eh, le agradecemos eh, eh, de mil maneras eh, el tiempo. Sé que está bien ocupado en diligencias personales y sacó estos minutitos para conectarnos y darnos eh, eh, esas opiniones tan profesionales y concisas eh, que usted sabe dar. Eh, eh, le deseo salud, larga vida y que no sea la primera ni la última vez que lo tengamos a través de esta vía eh, eh, compartiendo con usted. Muchas gracias y un saludo a todo el pueblo de San Francisco Donde tengo muchos buenos amigos Así que gracias Gracias, eh, bueno señores Llegamos al final del espacio El tiempo, ¿verdad? No nos para más Si nos da señor director un minuto para el video clip Y con eso despedimos eh, Con nuestro hermano eh, Henry Hierro Y Willy Hierro Así es Macorís Mañana toca de queda su equipo estelar actualidad